En estos últimos años, en comparación a hace 20 años, el Internet ha dado grandes avances. Anteriormente, era muy difícil descargar una imagen a una computadora e incluso descargar una canción tomaba horas. Era muy poco común ver transmisiones en tiempo real, ya sea de solo audio o video. Hoy se tiene a la mano la facilidad de realizar transmisiones en vivo en distintas plataformas. Ya no se necesita ser un ingeniero en computación, pero lo que se necesita es tener el carisma para poder formar una comunidad a través de los medios digitales. Existe la diferencia entre una descarga y el streaming. En la primera, tienes que guardar un archivo de audio o video en tu computadora y el segundo, puedes hacer uso de él en línea esto te ayuda a ahorrar espacio en la computadora, antes la gente prefería tener colecciones en sus computadoras, ahora con las plataformas de streaming se les permite al usuario crear listas de reproducción dentro de la misma plataforma. El ser humano es muy propenso a caer en adicciones y los juegos online suelen ser muy atractivos y, a su vez, muy adictivos, trayendo con esto consecuencias negativas, unas veces con consecuencias no muy malas y, en otros casos, consecuencias muy graves. Algunas de las consecuencias negativas que se pueden encontrar son problemas económicos, emocionales, de salud, familiar y social, por mencionar algunos. Esos problemas suelen aparecer cuando la persona no tiene la capacidad de dividir tiempos y establecer prioridades en su vida, que prefiere estar sumergido en los videojuegos. Por este descuido, no termina ahí ya que la mala alimentación empieza a aparecer. Su concentración en los videojuegos empieza a predominar en su pensamiento e ideas, descuidando su entorno social incluso familiar. Menciona Marta Menéndez para Psicología Online que en muchas ocasiones, la adicción a los videojuegos es un intento de enmascarar determinadas emociones o el resultado de unas habilidades sociales escasas o inadecuadas. No en todos los casos, los videojuegos suelen ser dañinos, ya que cada persona tiene formas distintas de percepción incluso para algunos niños llega a ser beneficioso en unos juegos se pueden encontrar diseños y estrategias que estimulen la creatividad y vida social tanto de niños como a jóvenes escribe Sara Romero para muy interesante en cuanto al trastorno de los videojuegos no está muy extendido debemos ser conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos jugando también debemos controlar el efecto que tienen los juegos en otras actividades, nuestra salud física y mental y las relaciones con los demás. La salud mental en muchas personas puede estar en riesgo y lo pasamos tan desapercibidamente, los videojuegos online hoy son tan normales y sin darnos cuenta la persona que ha desarrollado adicción a esto poco a poco se ha separado de su familia, amigos, incluso llega a perder la noción del tiempo, a su vez puede llegarle a molestar los comentarios en contra de estas actividades, sintiéndose amenazado, orillándola a la soledad que a la posteridad se transforma en ansiedad, depresión y en casos muy graves puede llegar a la muerte. Recomendaciones para niños y jóvenes La Organización Mundial de la Salud Recomienda para los niños y adolescentes de 5 a 17 años deberían dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas moderadas a intensas. Además, limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, particularmente el tiempo de ocio que pasan frente a una pantalla. Juego gratuito online para todas las edades. Rompecabezas mágicos en Microsoft. 50 millones de descargas en todo el mundo. Magic Jigsaw Puzzles es la mayor comunidad online de juegos puzzles y rompecabezas con más de 30.000 imágenes en HD para relajarte y resolverlos. Nuevo rompecabezas gratis a diario. Juego gratuito online para mayores de 10 años. Planet Graph Blog Mini World en Microsoft. Construye tu mini mundo 3D, juega ahora solo o con amigos en este juego de construcción y exploración multijugador en línea. Construye y chatea con jugadores reales y más de mil mini mundos y edificios 3D creados por jugadores reales en línea para una exploración. Para una mejor salud física y mental, es mejor organizar los tiempos, y distribuirlos no solo en actividades que requieran estar frente a una pantalla, sino dedicar tiempo en actividades sociales, familiares y físicas. El aislamiento y la depresión son enemigos de una vida en armonía, no solo con uno mismo, también con los que están cerca de ti.